En el siguiente video tutorial aprenderemos a agregar una entrada en el foro. Una vez hayamos ingresado con nuestro usuario y contraseña, nos ubicamos en la parte izquierda en el bloque de actividades. Aparece la actividad foros, damos clic sobre esa y observamos todos los foros que tenemos en nuestro curso. Vamos a tomar como ejemplo el foro dificultades, inquietudes y sugerencias, damos clic sobre este. Aparece el título del foro, dificultades, inquietudes y sugerencias y las indicaciones que ha dejado el docente para poder participar en él. Para agregar una nueva entrada damos clic en añadir un nuevo tema de discusión. La sección su nuevo tema aparece asunto, el asunto sería el título que le vamos a dar a la inquietud o a la entrada de nuestro foro. Tomemos como ejemplo subir un archivo y el mensaje sería la descripción que le queremos dar al docente del inconveniente que hemos tenido en el aula. Cuando hemos escrito el mensaje que queremos dejarle al profesor, en la parte final dice enviar al foro. Solo le damos clic en enviar al foro. Damos continuar y aquí aparece la entrada que hemos hecho. Con eso el docente y todos los suscritos a ese foro pueden observar la información que hemos dejado. De esta manera agregamos una entrada en el foro. Gracias.